Hola, muy buenos días, tardes o noches, hoy estamos en nuevo para el canal, en donde vamos a jugar el juego furry de Cáncer nivel 3 Y bueno, primero que todo, diré que yo exactamente compré el juego para ustedes Y bueno, que me regalan la versión especial, pero primero jugamos la versión normal, nueva vida Este juego no está dirigido a ninguna persona, organización, región, país o producto Este juego no le dará ninguna pista a ningún jugador Así que vamos a estar preparados Modo normal No me voy a poner el modo fácil Modo normal es más desafiante Pero podrás jugar el juego completo comenzando desde ahora A ver, a ver, a ver Experiencia 2 A ver, mm. Mm. Mm. este es con los ojos abiertos, ¿no? Tus ojos pican bajo la intensa luz, pero aún así haces el esfuerzo para abrirlos y echar un vistazo a la situación en la que te encuentras. A través de tus confusos ojos descubres que estás en un cuarto nada familiar. Tu desestrima es, se sienten débiles, tu cabeza da vueltas, pero lo peor es que se siente como si no hubieses comido en años No tienes nada más que un pequeño par de pantalones cortos Que ni siquiera crees que fueran tuyos originalmente Obviamente has sido secuestrado Tus valores refuerzos parecen confirmar esto Fueses secuestrado por alguien que te trajo hasta aquí Te sientes muy confundido pero claramente entiendes Que lo primero que debes hacer es escapar de este cuarto Bien, solo tienes un objetivo ahora Comencemos. A ver, creo que leer esto. Químicos desconocidos secos precipitados al fondo de los tubos de ensayo. Estás extremadamente hambriento, pero no tan desesperado. El papel doblado dice: Mantén presionado el Shift para correr. Sí, sí, puedo correr. Parece un dispositivo para controlar la cápsula, pero está roto. Hay un montón de polvo sobre él y no hay señales de uso, así que, ¿quién la apagó? Lleno de tuberías y cables, es bastante oscuro y profundo por dentro No cabes dentro, obviamente ¿Quién puso esas notas aquí? No los toques, si no quieres ser uno de ellos ¿Qué no debo de tocar? Evítalos No conozco la contraseña de la cápsula Solo espero que despiertes y le esto Cuídate, superviviente ¿Acaso hablas sobre algo peligroso? La escritura de la nota es bastante desordenada y por su contenido no parece haber sido escrita por sus secuestradores Esperas que todo sea solo un mal programa de televisión Hay notas en la segunda página que está claramente en la escritura de otra persona Por favor recuerde eliminar todo por el desperdicio de líquido y limpiar la alcantarilla No deja caer ningún objeto pegajoso o muestras de químicos en el piso Especialmente las muestras ¿Y esto qué es? Botón no pasó nada, yo pensé que iba a salir Un extraño líquido salpicado en el muro Probablemente no sea buena idea tocarlo ¿Y esto? Mira está adentro Pero obviamente no hay forma de que puedas entrar Sin embargo, escuchas algo Que parece Deliciarse desde dentro. Probablemente debes de retroceder un poco ¿Y esto que ¿Lo puedo tocar? Si quieres tocarlo, sí Gracias a tu irremediable Curiosidad, pones un poco al extraño líquido en tu mano instantáneamente te arrepientes. El líquido en tu mano se derrama, tus dedos comienzan a derretirse y se transforman en el mismo extraño material que estaba pegado en el muro. No, tratas de quitárselo pero es demasiado tarde y te das cuenta de que el resto de tu cuerpo comienza a transformarte como tus dedos. Cada vez tus partes de tu cuerpo se derriten como helado, pero no hay dolor, puedes sentir tus órganos internos fluyendo como líquido. Un montón de líquido gotea de tu cuerpo gradualmente. Toda esa parte de tu cuerpo una masa de líquido gotea de la parte superior de tu cuerpo y fluye hasta cerca de tus pies. Tu cuerpo se siente muy extraño ahora. Se siente como si cada parte de tu cuerpo se pegara, como si estuvieras hecho de goma. Tu cuerpo se siente muy ligero ahora. A medida que la transformación termina, comienzas a revisarte. Ahora eres baba o algún tipo de criatura de látex. Estiras tu nuevo cuerpo. Es mucho más flexible que antes. Tal vez este no esté tan mal. A ver, ya como cheque todo, tal vez deba de checar esto. Obviamente no hay forma de que puedas entrar. Sin embargo, escuchas algo que parece estar arrastrándose. Probablemente puedes escuchar algo arrastrándose dentro. Te sientes un poco asustado. ¿Ok? ¿Qué hago ahora? A la puerta. ¿O lo que No encuentras nada que... ¿Qué es eso? No, no creo que sea bonita tocar eso. No me tocó. No, soy un furry. Ah. No, no, no, no, no, no. Me morí en unos momentos. No pues wow. Otra vez debo de hacer lo mismo, leer lo mismo una y otra vez. Listo, creo que es esto. Ya sabemos qué va a hacer. Y yo me voy aquí. Me quedo aquí. Aquí no me hace nada. Soy invencible aquí. Tal vez debo de meterlo por la alcantarilla ya que es como un tipo de pudín, ¿no? Métete a la alcantarilla, malito. Ahí está. ¿Qué ha sido eso? ¿Algún tipo de pudín viviente? Creo que sí. Fuera de eso lo que fuese es claramente este lugar ya no es seguro. No es mejor momento para pensar demasiado de en, en ello. ¿Ahora qué hago? Las notas ya las leí. ¿Y si vuelvo a ver esto? Luego de revisar mejor parece haber un botón adentro. Pones tus manos dentro de la ventilación, moviendo cuidadosamente los cables y tubos finalmente te las arreglas para presionarlo. Parece que sí lo logré presionar. <risa> ah, ah, ¿Puedo salir ya? Sí, sí me dejó salir. Okay. Este lugar es un desastre, parece llevar cierto un largo tiempo. ¿Dónde está la gente que te se secuestró? No parece que haya ningún tipo de humano alrededor de esta área. Tiemblas y sientes que tus problemas solo han comenzado. O tal vez solo tienes frío. <ríe> Concentremos en la meramente en una manera de salir. A ver, las cajas tendrán algo. Una caja de cartón, hecha de cartón corrugado, papeles clasificados, restos de vídeos y partes de CD. En esta eh, conclusión, basura. ¿Y esto qué? Un montón de excelente basura. Es hermoso. No quieres acercarte demasiado. Esta taza rota. No lleva zapatos. Aquí está. Puedes introducir la contraseña de la máquina. Intenta introducir la contraseña. 59. Mi número favorito. 59. No. Tal vez debo de buscar otra cosa. Y las cajas grandes tendrán algo. Hay una nota ahí. Una caja de cartón. Echa cartón curruda. Para... Ah, es basura. <ríe> y esta nota que puedes usar FB2 para volver inmediatamente al menú, principalmente si quieres saltar escenas repetidas de muerte, aunque puede que algunas veces te pierdas de algo. Ah, espera, ¿qué es esto? Una máquina inusual, cuando te aparece enfrente de ella, escanea tu iris. Hace un registro de tu progreso. Es algún tipo de máquina de asistencia. La experiencia 1. ¿Y esto qué? Ah mira, hay un papel aquí Un viejo periódico Tiene detalles sobre una nueva gripe muy seria en peri... No, el es... okay. pero ya atacó aquí <ríe> El periódico parece estar muy viejo y amarillento Pero a la fecha parece muy reciente ¿Cuánto tiempo has estado dormido? Creo que las cajas van a decir lo mismo ¿Y esto qué? Si la máquina en la que tenías pero esta está cerrada Sin embargo sigue cubierta de polvo Ven a la biblioteca, te espero ¿Quién dejó esto? No sé quién, pero es mejor no confiar El interruptor no está cubierto de óxido Puedes presionarlo Comienzas a preguntarte de qué es lo que hace este botón Hay algo aquí Bueno, no hay polvo en este agujero Pero la, la oscuridad te inquieta Hay como unas notas aquí y unas fotos No sabes de quién son esas notas Si queremos la moneda continua, de contenido debemos de cambiar nuestros genes No, aquí ya, ya empieza a tomar cuenta los furries, no no hay otra opción, es demasiado tarde. No importa, siempre y cuando pueda vivir. Incluso si debo rechazar mi humanidad. Eso suena muy mal. Los papeles detrás tienen términos médicos y fórmulas químicas. Que no entiendes ni un poco. Rechazar mi humanidad. Ah, a ese se parece a Frisk pero se le pegó en la mano. Y ahora es un maldito furry común. Eso no, hombre. De fa fotografía se convirtió en un perro. Si hubiese tocado esa cosa, ¿te habría pasado lo mismo? Creo que sí. Aún. ¿Acuerdas lo que pasó antes? No quieres acercarte demasiado. Aquí creo que ya hice todo. ¿Y aquí qué hay? A la verga. ¿Está lleno aquí? Controles. Creo que sí. Creo que es lo típico, pero está lleno. Probablemente puedes mover esta caja fácilmente. Pero definitivamente es una mala idea ahora. Sí, es mala idea mover esa caja Es más exquisita basura Y esta es una nota, aquí hay una nota Hay un reporte escrito de esto El experimento falló nuevamente así que bloqueé el cuarto Pero esta vez estuve tan cerca que casi lo hago explotar El edificio entero He manipulado el patrón de las baldosas de cerámica en el suelo Las baldosas más grandes son una clave ¿A qué se referirá con eso? La contraseña del cuarto está escondida a través del suelo. Ah, es decir que debe estar en el suelo alguna baldosa. Vi que habría ratas dentro del cuarto y el almacenamiento. Así que trajimos un gato, pero ayer perdimos después de que se comiera una muestra. Además hay algo encima del barco, me parece un gato salvaje. ¿Cómo pudo llegar ese gato salvaje hasta tan arriba de un edificio como este? Los nuevos sujetos no serán experimentados voluntariamente. Tenemos los últimos 5 sujetos aquí. Lo siento por ellos, pero si queremos tener éxito para salvar a todos, lo necesitamos un sacrificio. Sacrificar unas pocas vidas es la mejor opción cuando se trata de salvar a muchos, muchos otros. Ese es un pensamiento muy cruel, pero bueno. Salva a la mayoría, ¿puedo salir? La puerta sigue bloqueada, nunca ¿no? esta es una manera de salir. Y aquí qué? ¡Oh, shit! No, ni merga, ahí yo no entro. A ver... Creo que debo entrar y a investigar. Corre, corre, corre, corre. Un trozo de plástico con forma estrella, no es importante. ¿Por qué quieres esta cosa? Solo es un trozo de basura que. Ni, ni siquiera tienes bolsillos. ¡Oh shit! ¡Ah! No. Eran dos. Logré escapar. A ver, voy a guardar. Creo que fue bonita entrar ahí. Mi experiencia uno. A ver. No, ¿Esta puede entrar? No se abrirá, ok. Y aquí puedo entrar. Si sí se puede entrar A ver El atardecer brilla a través de los edificios colapsados Que están Estás parado en una torre alta Que nunca antes habías visto en ningún noticiero O libro Un extraño lugar rodeado por ruinas Solo está en la torre sigue en pie ¿Esto entre los escombros? ¿Dónde está este lugar? Mirando hacia los muros rotos de abajo Estás al borde del pánico Son las ruinas de una ciudad no hay nadie cerca para que pueda ayudarte Ruinas de edificios que ensucian las calles No estás seguro si son de verdad Estás demasiado concentrado en la vista ignorando al gato siberiano ¡Ah, mierda! Este no es un gato siberiano normal en absoluto, parece estar hecho de goma Es golpeado y por el denominado gato, tirizando fuertemente sobre el piso Ay, no no tienes tiempo para fijarte en el tipo de gato que es solamente que sabes que estás en problemas. Sí, que un furry de plástico te venga y que te venga a morder no es bueno. Este felino de forma humana se acerca a ti lentamente. Felino de forma humana es un furry, ¿no? Relamiendo sus labios, se bajaba sus patas, le en postura de ataque. Los mira fijamente y él te mira fijamente a ti. En este momento, el tiempo parece congelarse. ¡Hala! Yo pensé que me iba a morder o me iba a hacer otra cosa. El gato atacó antes de que pudieras correr, pero no esperabas que no pudieras saltar. En cambio, se ha transformado en una especie de sustancia pegajosa y te cubre completamente. Todo tu cuerpo se comienza a sentir extrañamente pegajoso y tibio. Luego sientes una compresión a medida que el acto de tu cuerpo se contrae. ¿Se le difícil pensar que tu conciencia comienza a unirse con la de la criatura? What the fuck, me convertí en un gato furro. Ha sido transfurriado. Exterminas tu nuevo cuerpo sin tener tus aproximadamente feliz con él. Tal vez algún día olvides que una vez fuiste humano. Tu aventura termina aquí. No fue muy buena idea salir que digamos. Creo que fue la peor idea que he tenido. A ver, deba... voy a leer otra vez esto porque creo que es lo que tiene la contraseña. Hay un reporte escrito en esto. Ya, ya. Las baldosas más grandes de Cerámica en el suelo, las baldosas más grandes son las clave. La contraseña en el cuarto de almacenamiento está escondida a través del suelo. ¡Ay, ay, ay! Ya entendí, ya entendí. Ya leí todo esto. Creo que tal vez son las balduzas que construyen números aquí. Por ejemplo, aquí este es como un tipo de 7, un signo de interrogación. Aquí hay un 7. Aquí hay un 1. Aquí hay un 4, porque son las balduzas más grandes. Aquí hay un 2. Y acá hay un 1. A ver, 7, 1, 4, 2, 1. Dale si sea. No, 59 no es. 7. 1. 2. Ahora 4. Creo que 4. 1. Y 1. Algo se abrió. Oh mierda. ¡Oh, shit! ¡No! ¡Aléjate! No manches, soy como un tipo de... Aries o cosa rara Ay, un fanart Uh, parece que ya encontré la contraseña, Pero que tengo que escapar ahora A ver, era 7 1, 4, 2, 1 1, 2 4, 1 Incorrecta, <risa> no me equivoqué 7 4 2 Algo se abrió, ahora corre como perra Tal vez se va salir por aquí Sí, es salir por aquí ¿qué? Uh, okay. Tal vez sea bueno guardar A ver, experiencia 2 Un dispositivo que controla la puerta La abriste desde el otro lado Creo que, es, que esto está raro Está demasiado débil para empujar ¡Ah! Con con espacio puedes empujar las cajas ¿Qué hace ese gato ahí? ¡Oh, sí ¡Ay, no! Ahora soy un furregato, gato, ¡no! <risa> ¡Qué mala idea fue correr! Experiencia 2 No fue la mejor idea Que digamos que he tenido Pero antes de que se despierte Voy a ir corriendo, corre ¡Ay no! ¡Otra vez! ¡Maldito Michi! ¡Ay no puede ser! ¡Maldito Michi! ¡Otra vez! ¡Me mató! ¡Oh sí. Oh sí, me encerró. Ahora soy un gato furro otra vez, maldita sea. Corre por tu perra, vida. No, maldito gato, corre más alto que yo. Maldito Michi. No puede ser, ya me mató cuatro veces. Corre, cope, ¿cómo es que un gato te gana? ¡Ay, no! ¡Otra vez! ¡Maldita sea! Me está atrapando en donde mismo Oh shit Ay no, maldito Michi ¿Cómo es que escapo? ¿Cómo escapo? Además hay unas imágenes ahí que quiero ver Hay unas imágenes preciosas ahí que quiero ver Ojalá llegue, ojalá Si llego, pues las veo pues, Y si no, pues no Es pues, maldito Michi, no me deja escapar me voy a poner... ¡Ah, corre! ¡Ay, no! Lo traje muy rápido. ¡Ah! A ver. Es como una bacteria. Voy a esperar a que se canse. ¡Malito Michi! ¡Ay, no! ¡Casi! Casi, al menos vimos la foto. Espero que no pueda esconderse bajo la puerta. Ah, no había leído eso. Corre, no mires atrás pues Espérate que se canse Sí, se cansó Muérete No, casi Ah ¡Ahí está! ¡Lo logré! ¡Ja! ¡No puedo hacerme nada ya! Ahora ver, ¿cómo le hago para pasar esto? A ver, a la nota, porque de una vez, ya que... El diseño del edificio es terrible. Por lo menos... A ver, lo voy a bajar un poco. Perdón, si la música interrumpe mucho. Por lo menos, es increíblemente seguro. Incluso si el edificio fuera impactado por un arma, biológica, Sería manteniéndose bastante... Tiempo. Es un perfecto edificio de laboratorio, pero es demasiado sofocante por dentro, preferiría salir a tomar aire fresco de vez en cuando. ¡Maldito gato, que te pudras! Hambre, temor y soledad, inundido corazón como un tsunami. Para pobre tipo que ha estado encerrado por tanto tiempo, estás a casi al final de tu paciencia. No sabes si sigues siendo seguro. Extrañas criaturas están en cada rincón, pero tienes ni idea de cuándo volverán a aparecer. Comienzas a rezar por alguien, que cualquiera que venga por cualquier tipo humano, solo una persona. Puede ser cualquiera, incluso quien te raptó. Pero no hay nada, ni siquiera una ropa decente, solo monstruos. Tus piernas están débiles y cansadas, pero ti no tienes otra opción, debes de continuar. vivo de este edificio. Voy a ponerme de este Guarda en la número 3 Ah, ¿qué? Oh, shit ¿Qué, qué, qué, qué, qué, qué? Ah, presionar el espacio No, ya Me convertido en un furry otra vez Maldita sea A ver Después de esta habitación Ya, ya dejo el piso. Ya sé qué va a pasar aquí, así que voy a presionar el, el espacio como nunca Quítate, maldita sea Listo. Forcígate separadamente pateando y empujando, rodando en el suelo. Con todas tus fuerzas finalmente de quitarse esa cosa pegajosa de tu cuerpo. La base lisa de vuelta a tu tubería y se aleja. Oh, parece que la puerta fue soldada. Puedes escuchar agua goteando detrás de la puerta. Ya, ya, ya, ya sé. A ver aquí. Hmm. Quiero ver esto. Dejaron de reparar el sistema de ventilación, alguien dijo que vieron algo moverse dentro Mi amigo me dijo que era una muestra que se había escapado, me lo hubieras dicho antes, maldita sea Bueno, aquí dejamos el video Bueno chicos, aquí los termino con el frasco, o el frizz, la chara, lo que sea Con los ojos abiertos Y bueno, suscríbete si no estás si y activa la campanita para no perder ninguno de estos videos Y por favor, deseen que no me de ser furry Bueno, diré mi frase típica y... Adiós.